Se la saben, ¿no? Nuestro amigo DJ Iceman nos regaló este sampleo que nos gusta mucho ¿Tú qué le hiciste, Mikey? Uh, Black Magic, güey Miguelito movió un poco su magia negra ah, wey. Yo le hice unas letras que sabemos que hoy en día Son una de sus favoritas y esto va a así Uh. Creo que debo estar dormido. Si no llego a procesar, que mi pompi preferida ya ni quiere platicar conmigo. Dice que no le sirvo para nada. Pues tira esa granada y déjanos mamarla en paz. ¿Me explico? Cuando escribo un pinche track me dejo el berrinche en el hocico y qué pinches me das. ¿Tu amigo? No, no. Gracias por participar. No me sacia la amistad. Todo va y mami estás contigo. En cuerpo y alma y en cualquier spot. Traigo una de para y más y más bien. Voy a beberme dos. Microdermal, super germen, red de vendedor Y que te caiga mal sin conocerme debe ser mejor No es mal karma, como siempre como Cometí el error, error, no hay vocación ¿Y, y se me ocurrió buscarla en tu interior En la prepa fui el que no, no entendió. entendió Conservo un morbo por las tetas El, el que, que Dios dio. me dio El morro agnóstico sin metas El, el mediocre, Biondo, Eso no es lo único al respecto Fui y saideco Y viondo Redefino el término De donde tonto don, don, don, do. Y doy todo por mi séquito A la, la voz pudo. respondo, mira. mira aquí muestra respeto Suenan drums de Oh no le doy línea a lo que caiga ¿Sabes? Hasta que no caiga ¿Sabes? Las chicas esperan que te agarres de su jalta madres madre. porque quieres dártela si está bien Mientras hay que hablarles niego, solo, solo juego a amarte Marte. Y el lunes me sabe a viernes Mientras, mientras llega, llega el, martes, el martes Soy fan de cada uno de tus orificios Ajá. Y no tengo donde quererme muerto Que no sea de un edificio sí, el de mí no dependería, dependería. Siento y falto de amor por tu falta de puntería. puntería Puedo ser ese cabrón que te escoja la lencería Luego me digo, güey, pa' qué. Todos los días Créeme que eso de mí no dependería. dependería Si estoy falto de amor Por, por tu falta faltar. de puntería Puedo ser ese cabrón que te escoja la lencería la Luego me digo, güey, ¿pa qué? Si escribo tracks todos los días